Ojalá fuera lo mismo vivía en cualquier territorio del Estado. Ojalá. Ojalá lo que dice la Constitución de que la soberanía reside en el pueblo fuera verdad. Pero la soberanía se la han entregado a ustedes a las entidades financieras y a las empresas del IBEX 35. Se la han entregado los dos.